Bueno, eh, lo primero que, que, voy a enseñar, que os voy a enseñar es un truco para incluir una consola, ¿no? Eh, como si estuviéramos en un, en un game engine eh, de, cualquier, de cualquier tipo, como Unity, por ejemplo, o Unreal, o bueno cualquiera. Entonces, eh, para la consola eh, podemos crear una lista y podemos llamarla consola. Y la ponemos global. Entonces, eh, cuando, cuando comenzamos, eh, lo, tendríamos que resetear eh, la consola y crearíamos un bloque, un bloque nuevo que se llama eh, eh, log. Yo lo llamo log, lo que queráis. Y aquí ponéis eh, el mensaje, ¿no? Una, un, el mensaje que queráis, que queráis poner, ¿no? Entonces, eh, dentro de este bloque, eh, lo que tenemos que añadir es... Eh, tenemos que añadir el mensaje a la consola. Eh, otra posibilidad que a mí me gusta más es insertarlo en el primero eh, porque así eh, siempre el último mensaje es el que más arriba está de la consola, ¿no? Entonces la lista lo que hacemos es que eh, tenemos aquí como la lista, dependiendo de cómo lo quieras, eh, por ejemplo, en, en el lado, ¿no? Lo pones en el lado y eh, pones buen eh, una. Cuando una flecha está, se clica, pues entonces eh, lo que hacemos es que invertimos, bueno, estoy metiendo un valor booleano que es para cambiarlo. Entonces eh, vamos a poner aquí false. Esto también es un truco interesante que es que si, si, yo, defiendo, si yo devuelvo esto, eh, vamos a ver cómo cambia de true a false aquí. Entonces eh, va cambiando continuamente. Porque cuando es true, que es verdadero, eh, nos devuelve, no, eh, no, no es igual a false. Entonces eh, nos devuelve falso y y viceversa. Eh, entonces, aquí pondríamos un if. If bool es igual a true. Entonces eh, enseñaríamos eh, la lista. Y si no, la, la ocultaríamos. Entonces, cuando nosotros, bueno, presionamos la tecla de espacio, vemos cómo cambia y se va mostrando y quitando, ¿no? Entonces, si queremos eh, ver un poco mejor cómo está... cómo, cómo es nuestro juego, pues eh, podemos, podemos hacerlo de esta manera y está bastante elegante. Y bien, entonces, eh, ahora vamos a ver cómo, cómo funcionaría esto de... De, de eh, poner un mensaje en la consola. Entonces aquí voy a poner un forever, ¿no? Eh, wait one second. Y eh, vamos a, a poner el tiempo, ¿no? Eh, para que en la consola aparezca el tiempo, ¿no? Eh, si, siempre, pues, eh, pondrá el tiempo, esperar un segundo y luego volverá a poner el tiempo, ¿vale? Entonces vamos a mostrar la consola. Y vemos aquí, a cada segundo nos va mostrando, pues, el tiempo, el tiempo en ese momento, ¿no? Esto se puede hacer con cualquier cosa, ¿no? Entonces, si tuviéramos una variable eh, o, o un proceso que queramos saber si se ha ejecutado o no, eh, pues podemos ponerlo. Entonces, eh, if eh, not, entonces, por ejemplo, aquí eh, nos diría que sí. Y, y pues si no, pues entonces eh, sabríamos que no, que no se ha ejecutado. Bien. Eh, luego, eh, para, para poner una eh, verdadero, ¿no? En un if, si queremos poner un if que sea verdadero, porque queremos probarlo, entonces eh, not nos sirve, nos sirve como verdadero. Esto también esto es un truco muy, muy útil, que nos evita tener que hacer eh, de coger esto que se hace, sale muy pesado, ¿no? Coger uno es igual a uno. O, o cualquier otra función de estas que sea verdadera, ¿no? Esto es mucho más elegante. Bien, y luego en la consola eh, vamos a poner aquí log, eh, hello world, entonces, eh, bueno, vemos que aquí se printa, ¿no? Bien, ahora eh, vamos a poner hello y luego vamos a poner eh, world, ¿no? Entonces eh, aparecería primero hello y después world, bien, eh, si, si lo tenemos así... Aparece primero hello, que se inserta, y luego world. Eh, lo podemos ver mejor si ponemos un wait, entonces hello, y después pop, aparece en la primera posición. Esto es mejor porque si tenemos de la otra manera, vemos aquí hello, y después world. Eh, si lo tenemos de, de otra manera, eh, cuando, cuando lo cuando hagamos muchas repeticiones, bueno, cuando pongamos muchos mensajes, ¿no? Entonces, eh, no, el último tendremos que hacer scroll hacia abajo, con, con, esta, con esto, y se, se hace un poco incómodo. Es más cómodo si se hace directamente insert con insert en la primera posición, y, y ya está, ¿no? Y bien, eh, otra, eh, otra cosa interesante es lo que ahora os voy a enseñar. El último truco que quería enseñaros es. Eh, no, no es no esencialmente es un truco, es una manera de trabajar mejor en, en vuestros proyectos. Eh, no. Entonces, eh, aquí tengo una demo, ¿no? eh, esto te necesita mucha mejora. Eh, pero con el, eh, he construido un sistema eh, mediante el cual eh, se pueden añadir eh, las, las styles, ¿no? eh, los, los bloques. Entonces, si yo añado uno aquí. Entonces, eh, ah, claro, tengo que cambiar al modo normal. Entonces, eh, vemos que choca, ¿no? Eh, toda, es, tiene mucho lag, pero esto se puede mejorar fácilmente. Entonces, eh, en este método, ¿no? Pues podemos coger y decir, a ver, aquí queremos un... Creemos que haya aquí una plataforma, ¿no? Un salto entre plataformas. Eh, entonces, podemos ir poniéndolo así, ¿no? Esto aligera bastante lo que son los proyectos, ¿no? Para hacerlo. Eh, para hacer un proyecto, sobre todo, de plataformas o, bueno, de cualquier tipo. También un, uno, uno de movimiento en ambas direcciones. Y bien, eh, ahora voy a, voy a enseñaros un poco cómo funciona el código, ¿no? Dentro de, dentro de aquí. Eh, por una parte, tengo, tengo aquí variables, ¿no? Eh, yo para, para manejarme en proyectos grandes eh, eh, Prefiero eh, llamar, llamar a mis variables eh, con el nombre de su. Del, del que son, ¿no? Entonces, por ejemplo, el jugador aquí tiene eh, player, ¿no? Pues todas estas variables que son públicas eh, Pues las tengo con player. Y las de la cámara, pues cam. No, algo, ¿no? Eh, las Los tiles. Eh, que son los bloques. Eh, pues está ahí, eh, pongo tile y después una x, x o y, dependiendo, dependiendo de lo que quiera, ¿no? Y entonces esto, esto ayuda bastante a encontrar las variables, ¿no? Cuando, cuando tengamos eh, muchas variables, porque esto se llena rápidamente, pues para saber para quién son y para utilizarlos fácilmente. También es muy útil tener... Eh, la extensión de Griff Patch que es eh, Scratch 3 developer tools que, que te, te ayudan con, con herramientas eh, tenemos aquí esta barra de arriba eh, que nos nos da nos dice eh, nosotros podemos eh, buscar aquí cualquier cosa no Vamos a buscar una variable por ejemplo CAMEX. entonces aquí la tenemos y podemos ver dónde se encuentra en nuestro código no aquí solamente lo utiliza en un sitio eh, eh, luego si yo me voy al jugador, entonces puedo ver que lo he utilizado en otros sitios, ¿no? Y puedo ir rastreando por dónde van. También esto vale por, con cualquier tipo de bloque. Por ejemplo, aquí el tick, ¿no? Pues aquí veo dónde, dónde lo he utilizado, ¿no? Y me, me indica cuántas cuántas veces lo he utilizado. Reset, por ejemplo, así, ¿no? Entonces, bueno, este lo he utilizado nueve veces. Esto, esto es súper útil porque te ayuda a encontrar rápidamente eh, cuando se vuelve un, una pregunta de código, ¿no? Vemos que aquí hay un porrón de código. Bueno, aquí no hay demasiado, pero, pero se puede volver muy, muy denso, ¿no? Si se expande un poquito más. Bien. Eh, luego también, eh, si, eh, si presionas con la rueda del, del ratón, eh, un, haces un clic... Eh, aparece esto, y entonces pues eh, busca una variable, ¿no? Eh, que no sé por qué no, no, no aparece. Eh, bueno, eh, pues aquí teóricamente tiene que aparecer eh, una, una lista que, que descienda. Y se. Y pues. Eh, para para coge, encontrar variables, ¿no? Tú pones el nombre de la variable y la coges. No sé por qué me, no me funciona. Pero bueno. Y luego. Eh, otro truco um, interesante es utilizar aquí que este, este bloque que está vacío, que no se llama, no tiene ningún nombre. Eh, si podéis ver aquí, en, no tiene descripción. Y bueno, esto es string, como se podría haber llamado otra cosa. Esto me sirve para hacer eh, comentarios en el código. Entonces, eh, vemos que aquí, por ejemplo, lo, lo he utilizado en esta parte. Eh, Vemos que aquí que, eh, hacemos un comentario, también se podría hacer de esta manera, se podría darle add comment, pero es, es como muy muy fastidioso este, este, esto porque los bloques, aunque, aunque le sigue, si intentas mover este ya tienes que, que volver a, a hacer el comentario, ¿no? Esto funciona, esto funciona como un bloque entero, entonces pues aquí pues, eh, voy, a, voy anotando lo que, lo que va haciendo. Aquí hago un output, ¿no? Con el bloque ese que hemos hablado antes. Bueno, estos son pequeños truquillos que se van aprendiendo a lo largo del tiempo y que pueden ser muy útiles. Eh, así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido útil, sobre todo, y eh, seguir haciendo Scratch.